Yo comiendo, yo tocando el ukelele, yo en el gimnasio, bueno mejor, yo en el gym, yo en la playita, yo, yo mirando al horizonte, yo haciendo como que leo, yo haciendo como que duermo con mi perro, yo aburrida, simplemente yo, ¿Qué a qué me dedico, yo soy bloguer, pero, como que no me conoces, si sí, soy instagrammer tengo un montón de followers. Yo soy influencer, tío. Yo, youtuber. Soy mississippi suscríbanse a mi canal, de verdad, no les voy a decepcionar. Yo, qué preguntas, soy slamer. Yo, cantante. Quiero ver a la voz, triunfar en Got Talent y que alguien me diga Tú sí que vales, porque yo